Les explicaba ustedes la importancia ¿no? de conocer los efectos de esta guerra, más allá, más allá de, de los escándalos que hay en el Perú, ¿no? que son escándalos triviales este, que no tienen el peso suficiente como para poder este, desatar este, eh, consecuencias sobre la gobernabilidad del país. Si ustedes si ustedes han visto la, la cantidad de gente que fue a, a esta marcha eh, el día viernes eh, pasó a la república se van a dar cuenta no es cierto que a pesar a pesar de la cantidad de publicidad que se hizo no ha tenido pues la la trascendencia ni los efectos que muchos este habrían podido eh, Montar, ¿no? eh, Porque lo que se buscaba era la, la vacancia la a la institución, a esta institución del profesor Castillo. Y una de las razones, una de las razones por las cuales ustedes este, se preguntarán, ¿no? ¿Por qué ha deseado, digamos, esta campaña contra Castillo y la vicepresidenta? ¿No? Y hay que tener claridad en este asunto. O sea, voy a entrar por lo nacional primero, en todo caso, para ver la situación política del país para luego entrar a la parte macroeconómica de la guerra, los efectos económicos de la guerra me parece que ese orden es, es el más adecuado buenas noches a todos este, los amigos que están incorporando Sonia Guayani Luis Hueva, no Samuel Valdión creo que está todo claro eh, el audio, la visibilidad entonces este, les está explicando a ustedes, no es cierto que voy a tratar en esta sesión de tocar tres aspectos fundamentales. ¿No es cierto? La situación de la crisis política del país, ¿no? Eh, a consecuencia de estos videos que han salido últimamente estos años, y es un de la de esa la que hay que el presidente, todo lo que se ha desarrollado en esta semana, no con el sistema de, de Perú Libre, que se ha quedado con 16 congresistas de 37 que tenía inicialmente. No, en, un segun, en un segundo momento voy a tocar la, la cuestión de Ucrania que me parece que es fundamental la guerra, ¿no? porque eso tiene efectos económicos. Fíjense, ¿por qué es importante, ¿no es cierto?, estudiar una macroeconomía de la guerra. Porque estamos en un mundo globalizado, ¿no? Esto es importantísimo, ¿eh? Que en la macroeconomía no solamente se, se tocan aspectos de, de, de orden nacional, ¿no es cierto? como el Producto Interno, la inflación y el alza de precios que estamos viviendo en estos últimos meses. Evidentemente, la inflación, el alza de precios, no se explica únicamente por las políticas económicas equivocadas que ha implementado este gobierno. Porque en realidad no tiene política económica, nosotros, es país está en piloto automático, eh, no existe una direccionalidad, porque en estos 10 meses el gobierno se ha trascado más en una lucha, en una suerte de guerrilla, una guerrilla este, que se da a nivel del despacho presidencial contra los grupos de poder, contra la, la prensa mediática y los partidos de oposición. Pero eso no se, no se da en el aire, eso tiene un marco general, ¿no es cierto?, que es el que explica en parte lo que estamos viviendo los peruanos y, y en toda América Latina, y en todo el mundo prácticamente. Fíjese, macroeconomía de la guerra. Uno tiene que ponerse a pensar, ¿no? ¿Por qué en febrero de este año Rusia se decide a invadir este, Ucrania y, e iniciar, digamos, una guerra que en, en un primer momento, ¿no cierto?, parecía que era una guerra rápida, era una guerra de lámpara, en ¿eh? la cual los iban a aplastar a Ucrania, que era un país más este, chico, un país, machico, un país este, con una potencia de fuego. La situación, digamos, se ha aclarado posteriormente, ¿no es cierto?, cuando este, no se trata, señores, de una guerra entre Rusia y Ucrania. Eso es lo que venden, ¿no es cierto?, eh, las agencias internacionales. Porque también hay una guerra de tipo mediática. La guerra no solamente es militar, porque hay una guerra política, hay una guerra económica, hay una guerra mediática a nivel europeo y a nivel mundial, que ha dividido el mundo en dos grandes bloques en estos momentos. Lo que ha sucedido, digamos, ustedes lo van a poder ver, ver este con claridad acá, ¿no? hasta antes del de de inicio de la guerra, en el, en el mundo malo que bien había, había cierta unipolaridad. O sea, había un centro de poder mundial a través del cual se procesaba todo el comercio internacional, las relaciones políticas y la forma como se distribuía el poder el comercio, la economía, los excedentes, la riqueza del es Ese mundo unipolar, ese mundo unipolar, fue establecido, ¿no es cierto?, inicialmente, en 1945. Es el nuevo orden mundial. Esa, esa es la historia reciente de este siglo, para que ustedes se puedan ubicar, porque si no, no se no, llama no no van a entenderse qué pasó qué pasó en ese en ese año en ese año ustedes saben que Estados Unidos en la, la, la, la Segunda Guerra ¿no es cierto, y como potencia vencedora porque el eh, Reino Unido, Inglaterra y Francia solamente fueron una comparsa ahí el que sostuvo el mayor peso de la guerra fue Rusia o lo que en esa época llamaba la Unión Soviética y el que cosechó digamos este el poder el poderío económico que, que tiene hasta ahora fue Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos se declaró potencia la obra e implantó en el mundo un sistema de comercio mundial que se basaba fundamentalmente, ¿no es cierto? Fundamentalmente se basaba en la aceptación por todo el mundo, por los más de 190 países del dólar. Y moneda, moneda de comercio internacional aceptada en todas las acciones mundiales. ¿Ya? Y luego, se rediseñó el sistema de pagos a nivel internacional, se crearon los organismos, los círculos encargados de tutelar este sistema, que era fundamentalmente la Gran Banca Internacional, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Entonces, es toda una estructura creada por los Estados Unidos con sus socios del llamado G7 ¿no? pero el que llevaba la... la voz cantante digamos en esa en ese en ese grupo en Estados Unidos porque en el G7 estaba también el Reino Unido que, que era una potencia aliada en Estados Unidos pero que había sido destruida por los alemanes estaba Francia que también había sido destruida por los alemanes está Italia que también había sido ocupada, invadida y había sido derrotada estaba Canadá que es una potencia digamos que pertenece al mundo anglosajón. ¿No? Y está Japón, que también es un, una potencia que fue derrotada en la guerra. O sea, de todo el grupo del de G7, de Alemania, ¿no es cierto? Alemania que fue la potencia derrotada, digamos, en, en esa guerra. Ustedes pueden ver que de, de esas siete potencias, fundamentalmente europeas y Estados Unidos, aquí en América del Norte, el que tenía el poderío, el que, te, el que tenía la potencia económica, el que había, en parte, financiado la guerra, porque gran parte de la guerra la financiamos nosotros, América Latina, con nuestras materias primas, ¿no? La financió Asia, la financió África, pero el gran ganador de toda esta guerra fue Estados Unidos. Implantó este sistema, ¿no es cierto?, de economía internacional, el nuevo orden mundial, que sustituyó al orden anterior, que venía del siglo XIX, con Inglaterra a la cabeza. O sea, ese orden del siglo XIX que colapsó en 1929 ese orden fue sustituido por el nuevo Orden Económico Internacional establecido por los Acuerdos, por el Tratado de comercio. Y se puso acá, también, a la ONS, como el organismo regulador, ¿cierto?, del Comercio Mundial para los efectos, ¿no es cierto?, de unificar los criterios con los cuales se iban a realizar las operaciones de comercio internacional. Entonces, esto fue, esto fue, ¿no es cierto? una estructura ¿no es cierto? de poder económico mundial, digitada por Estados Unidos con aprobación de las potencias este, vencidas, porque nadie podía oponerse, digamos, a, a esta situación, ¿no?, de dominio hegemónico norteamericano. Entonces, este es el nuevo orden que se ha roto, ¿no?, con la guerra de Rusia y Ucrania. Porque hasta este momento había lo que se llama la unipolaridad. uni polaridad en materia económica a pesar a pesar de que en el mismo año 45 ya se había producido este una guerra fría en el mundo aparecieron dos grandes bloques ¿no es cierto? El, el bloque occidental y el bloque dirigido por la Unión Soviética la guerra era entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero acá, acá se había sobrevalorado, ¿no es cierto?, la potencia, el poderío económico de, de la Unión Soviética. Fue más un asunto de propaganda, fue un, más un asunto de ideología, ¿no es cierto? ideológico, para poder este, convencer a una serie de países en África y en América de que el modelo que, de socialismo real que la Unión Soviética pregonaba, digamos, o impulsaba, podía ser el que reemplace, digamos, a, al modelo de, de capitalismo, neoliberal, que Estados Unidos sostenía. Entonces, este es el punto de inicio. No voy, a, no voy más atrás porque tendría que irme hasta la guerra napoleónica de 1810, a la guerra franco-pulsiona de 1870, pero el punto de la, de la primera guerra mundial ¿no? es de, de 1914. El punto de, de arranque cuando se, se, se quiebra, digamos, este, Occidente es en 1929, de la Segunda Guerra Mundial, entonces hay necesidad de reordenar todo. ¿No? Este, el problema es cómo se ordena, se reordena todo. Re regresamos al patrón oro, o sea que la, el, la divisa de cambio internacional sería el, el, el patrón oro y otro, otra moneda, que no sea la moneda de un Estado, porque el dólar es la moneda de un Estado. Es como si el Perú, ¿no? si fuera una potencia militar, una potencia hegemónica, impone, pues, ¿no? impone, impone el, el Ford como la moneda de cambio internacional. Pero es un es simple papel, es una, una simple. El poderío, digamos, de los. De, de los políticos es un este, ¿no? papel. Que se sustenta, que se sustenta. Bueno, no lo tengo, pero es un papel como esto, ¿no? Es un papel como esto. Y eso es lo que se está discutiendo en estos momentos ¿eh? en, en Rusia y Ucrania. Más allá, ¿no es cierto?, de las muertes, este. El delirio militar, las estrategias y la parte logística. O sea, ¿quién va a seguir dominando el mundo? Y ahí, digamos, empezamos, ¿no es cierto?, el análisis. Porque el, el problema de la guerra fría entre USA, el, la Unión Soviética y Estados Unidos acabó, ¿no es cierto?, en 1991, cuando se disolvió la, la Unión Soviética. Entonces ahí los norteamericanos dijeron, ¿no es cierto?, que el, el, ya se acabó el problema de la, de la lucha entre dos sistemas, el sistema capitalista mundial ya el sistema socialista de la Unión Soviética, ya no existe esa confrontación, se acabó la Guerra Fría, se acabó todo El mundo es un unipolar, el fin de la historia. El neoliberalismo, el capitalismo había transformado el mundo. Ha pasado 31 años, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que ha sucedido? Los capitalistas se han dado cuenta, ¿no es cierto?, en el, el, el mundo, bueno, que eh, se, se ha, ha resucitado, no ha desaparecido, ¿no? como, como ha sucedido en toda la historia de la humanidad. ¿no? Otras potencias mundiales que quieren disputarle a los Estados Unidos el rol genérico en la dirección de la economía del mundo, en la dirección política del mundo. O sea, de lo que se trata es cómo gobiernan a 7.500 millones de, de seres humanos a través de una serie de sistemas económicos, políticos. Es, en fin de cuentas, un problema de poder político a nivel mundial, más allá de las nacionalidades, de los problemas étnicos y todo lo que ustedes este, eh, Entonces. Los americanos pensaban que en el 91 se acabó todo, acabó la Unión Soviética, pero ellos no habían podido, digamos, evaluar este, correctamente lo que les fue el Chico. Entonces el problema que se les presenta, digamos, a los americanos es el surgimiento de China. El surgimiento de China como, como una... superpotencia, ¿no? Una, una, una superpotencia que va a disputarle en el plano económico ¿no? la supremacía del poder mundial. Entonces China... Eh, eh, 1980, con el cambio de, la, de las políticas económicas, en, en, en ese país, bajo la, bajo la dirección de, de Xi Ping, empieza a desarrollar una economía híbrida, ¿no? está socialista, no está, está colectivista y en clave es una economía capitalista, ¿no? Con fuerte inversión extranjera, europea, alemana, este, inglesa, francesa, americana, canadiense, australiana. Entonces los chinos empiezan a desarrollar, digamos, su economía, con el primero con la inversión extranjera, luego acumulan, o sea, siguen todo el proceso económico que la economía mundial es posible. Este. Pues, lo que hizo este, Inglaterra, lo que hizo Estados Unidos en la primera revolución industrial de 1750 hacia adelante, lo que hizo Alemania, lo que hizo Francia, lo que hizo Italia, en, en 1800 hacia adelante lo que hizo Corea luego de la guerra de Corea de 1950, lo que hizo Japón luego de la, del fin de la Segunda Guerra Mundial, y lo que han hecho los mal llamados tigres del Asia, ¿no? Singapur, Taiwán, Indonesia, que también ¿no? han empezado a desarrollar una economía, una economía este, de mercado, pero bajo, bajo el apoyo, el impulso ¿no es cierto? de Estados Unidos y todas las potencias occidentales, para convertirse en una suerte de valla, de muro, una, una posible expansión de los chinos en, en, en Asia. Entonces, los americanos no han podido este, detener el crecimiento económico de China. Es, esa es la primera variable, digamos, este, que habría que analizarlo. Los chinos han jugado estratégicamente para poder expandir su economía. Miren, la economía china, el, el PBI chino, para que ustedes tengan más o menos una idea, el PBI chino ha crecido, ¿no es cierto?, desde más o menos 500 ,000 millones de dólares, estoy hablando de 1990 más o menos, hoy, 2021, tienen un PBI de 22 trillones de dólares. O sea, han multiplicado por 200 veces el valor de su producción nacional. La, el PBI de, de Estados Unidos, el PBI de Estados Unidos en 2021, la comparación, más o menos es de 23 millones. Están casi iguales, trillones. El PBI del Perú, del Perú, es de 0.2 trillones. Y eso que China, digamos, era una economía que tenía menor potencia que el Perú, más o menos estamos hablando en el siglo XIX. Y ustedes por eso pueden entendernos, ¿cierto? Que haya existió también en el Perú, eh, una colonia china bastante amplia, porque ellos fueron importados como esclavos, como peones, para poder trabajar la, la agricultura, perdón. Luego de, que, luego de que Castilla, luego de que Castilla, este, le eh, libertad a los negros en 1848, 50, 56. Este, entonces, necesitaban, necesitaban peones, ¿no? que trajeron chinos, trajeron japoneses. Esto es una situación brutal, ¿no? Entonces, China es una potencia que en el 2025, o más o menos, ya debe estar superando a los, a los americanos, ¿no es cierto?, en eh, lo que es poderío económico, producto voto interno. Y los chinos siguen porque eh, porque lo que tienen los chinos, la fortaleza de los chinos, es un mercado interno, ¿no? Un mercado interno de 1.500 millones más o menos de habitantes. 1.500 millones de habitantes que la asegura a los chinos. Así los Estados Unidos le corten todo, hoy, que le corten todas las inversiones, que, que pongan trabas Los chinos tienen lo que se llama autarquía, tienen posibilidad de poder manejar. No, al contrario, los norteamericanos necesitan a los chinos. ¿No? ¿Necesitan a los chinos por qué? Esto lo vamos a ver acá en, una, en un gráfico. Para que vean cómo está relacionada la. ¿Cómo está relacionada la, la, la macroeconomía con la geopolítica? Estados Unidos, China y vamos a entrar a Rusia. Los chinos lo que se han preocupado, digamos, en estos últimos 30 años es recepcionar la mayor cantidad de inversión extranjera, de importar tecnología, de copiar tecnología, de industrializar a su país. ¿Lo lograron hacer? Los chinos producen casi todo. Lo que produce la economía americana, la economía europea. El patentes, el patentes, el Pero Los chinos en eso son muy prácticos, ¿eh? no se hacen problemas. Si tienen que comprar a científicos, los compran. Si quieren comprar este, fórmulas, los compran. Roban, digamos, este, inventos, fórmulas, piratas. Entonces, en caso, a los chinos en eso, digamos, están siguiendo lo que hicieron los americanos. Hace potencia mundial. Lo hicieron los ingleses, lo hicieron otros países. Entonces, en eso, el, el, los medios que se han utilizado o que se utilizan son similares. Entonces, ¿qué ha pasado? El problema fue el siguiente. En, en, en, en 1980, ¿no es cierto?, se produjo la gran contrarrevolución neoliberal en de Y del estado de bienestar que se había instaurado en, en Occidente, en Europa y en Estados Unidos. pasamos en occidente a lo que se llama la restauración del neoliberalismo con todas las consecuencias ¿no es cierto? De, de esas políticas minimizar el rol del estado, privatizar empresas públicas darle financiación a los, a los privados, ¿no? impulsar, estimular digamos al, al empresario privado, entonces en esa tónica neoliberal, muchos, muchos este, muchas fábricas, muchas corporaciones se trasladaron a China en este, un fenómeno que se llama la deslocalización desterritorialización de las empresas lo hicieron los americanos, lo hicieron los canadienses lo hicieron los alemanes, lo hicieron los, este, los ingleses lo hicieron los franceses, lo hicieron los españoles o sea, todos fueron a China a colocar sus empresas, a invertir ahora ustedes dirán, ¿por qué no hacen lo mismo con Brasil, con Perú, con China? porque China les daba estímulos de tipo tributario, le daba, este, este, le daba espalda tributaria eh, y sobre todo ¿no? los costos laborales eran menores, solamente por decirles una cifra, ¿no? En Estados Unidos la hora más o menos 15 dólares. En Estados Unidos. En China, la hora, en esa época cuando empezaron, era punto cero. 80 centavos de dólares, o sea, mil dólares O sea, los empresarios norteamericanos tenían un plus, más o menos, de 14.2 dólares por llevar sus empresas a China llevar sus patentes a China porque las mismas, este, máquinas, ¿no? las PC, las IBM, las HP las, eh, los carros, autos, todos se producen en China hasta, hasta las, este autopartes entonces la pregunta ¿por qué? ¿cuál es la razón? ¿por, por qué todas las grandes corporaciones se, se fueron a Chile? Sí, es un país exterior. como ya dicen, es un país comunista es un país este, colectivista donde se desprecia la la libertad, la democracia, todo el rollo que ustedes conocen ¿Por qué se llevaron las empresas? ¿Cuál fue la razón? Sí. Entonces, eh, la explicación es muy simple, ¿no es cierto? Se llama lucro El capitalista, ¿no es cierto?, no tiene patria ¿Sí? no saben lo que es este, conciencia nacional. A él lo que le interesa es que le paguen una alta tasa de rentabilidad por el capital que invierte, que le paguen grandes utilidades que le, que, le, que le paguen intereses. Entonces China, sabiendo, ¿no es cierto?, el espíritu capitalista les dio, digamos, el queso y como ratas fueron a comer, y los chinos lograron hacerse, ¿no es cierto?, de tecnología, de empresas, de procesos de producción, forma de comerciar, se llama inteligencia empresarial. Una vez que los chinos aprendieron, entonces los chinos comenzaron la guerra económica, ¿no? o sea, los chinos ahora qué cosa hicieron, los chinos entraron a capturar el mundo, ¿no? Primero fueron a Estados Unidos, invadieron Estados Unidos, invadieron este, América, invadieron todos los países de América Latina, primero vendiendo su producción mal manufacturada, copiada con defectos, pero que ellos tenían que esa es la, la idea ¿no? cuando uno empieza un proceso de industrialización invadieron el África y los chinos invadieron en África invadieron en Asia y ahora han, están restaurando la ruta del acero para invadir toda la, la parte de Asia central llegar a, por Turquía y entrar en Europa que es una guerra económica, una guerra comercial declarada cuando, cuando trago el, el, el año 2019, se da cuenta, ¿no es cierto?, del peligro, ¿no? eh, que, que significa esa guerra económica, porque eso lo ven en el Producto Bruto Interno, se estaba acercando China. Y segundo, que los chinos son acreedores del gobierno norteamericano, porque todos esos excedentes, todas esas utilidades de, de la venta de sus productos, los chinos lo han colocado en el sistema financiero norteamericano. ¿eh? Entrando bonos de tesoro. Y más o menos le tiene, este, el gobierno norteamericano le tiene una deuda, más o menos, que llega a los 4 trillones de, de, de dólares. Que 4 trillones de dólares, para que usted tenga una idea, es el presupuesto general de los Estados Unidos. 4 trillones de dólares. Y un poco más todavía, por, por los intereses y todo lo que está pasando en estos momentos. Porque cuando suben los intereses, antes de antes pagaban 1.5, 1.8, ¿qué intereses de esos bonos? Ahora, más o menos, está en 2.5% con tendencia a subir más más, más más más ¿por qué? Porque el Banco de la zona Federal, o sea, la, la FED, levanta los intereses para poder controlar la inflación. Porque no hay otra forma en estos momentos, como los este, norteamericanos, el gobierno de, de Trump, el gobierno de Biden, a raíz de la, de la, de la, de la pandemia, ha emitido billete, impre, impreso billete sin sustento, digamos, este, en la producción material, Evidentemente eso ha generado una inflación, ¿no? que no se puede controlar en estos momentos. En situación, en Estados Unidos, de una inflación de 8 puntos, más o menos, en, en Europa, con los costos de la guerra. Porque esta guerra, nosotros que vamos a ir a ver, la, la guerra, el, el, el principal este, componente de la guerra, son los costos. Y eso ha sido siempre, en, en, eso ha sido siempre, en toda la historia de la humanidad, los costos de la guerra la guerra ha causado el declive de Inglaterra y Reino Unido causó el declive de Francia en la época de Napoleón porque es imposible sostener una guerra de 15, 20 años y Inglaterra no podía sostener la guerra con sus colonias si por eso tuvo que utilizar a la India y hacer una serie de, de colonias en todo el mundo porque la guerra cuesta y toda guerra, todo conflicto militar tiene como columna vertebral la logística el financiamiento y la estrategia. Los no, esos tres factores son los que vamos a ver ahora en el problema de, de, de Ucrania con, con Rusia y de cómo nos va a afectar a nosotros. Entonces, este problema del nuevo orden mundial, el 91, China aparece, Rusia no. Porque Rusia tiene el problema, ¿no? En el 91, cuando se disuelve la Unión Soviética, las mafias rusas hacen un negociado con las empresas estatales rusas. O sea, se produce una recomposición de los nuevos ricos que hay en, en Rusia en estos momentos. Entonces, Rusia no es potencia económica. Rusia es una potencia militar. Su PVD de Rusia no supera los 3 trillones. Compare con Rusia acá. Rusia. Rusia, 3 trillones. Compare con China, 22 trillones. Con Estados Unidos, 23 trillones. O sea, no es potencia económica, sí es potencia militar y lo ha demostrado a través de la historia ¿no? los rusos han soportado no soportado, los, los rusos son un país guerrero por excelencia ¿no? y eso no viene de, de, de, de hoy sino eso viene del siglo XVIII ¿por qué? porque ellos, este, sus este, los lozales tenían una visión expansionista tenían un país grande donde había muy, una suerte de archipiélago de nacionalidad bajo un rey, un monarca y eso significaba Desarrollar potencia militar, potencia de fuego, para poder conservar todos los territorios, que es el territorio más grande del mundo, y poder repeler cualquier agresión, cualquier ataque que quisiera desmembrar, que quisiera destruir, digamos, este, a ese país. Y así ha sido. Así ha sido, porque Rusia ha este, en, en la primera y segunda guerra mundial los ejércitos más grandes, más numerosos: 5 o 6 millones de, de soldados. En la, en la segunda guerra mundial se calcula que murieron cerca de 25 millones de rusos. O sea, tiene una población, pues, este, bastante grande, ¿no? Entonces, ¿cuál es el nuevo orden económico mundial que se instauró con este Opus? Está acá. Es el Ustedes lo pueden ver. eso? 2022 son dos grandes bloques, ¿no? Pero antes de la guerra, esto era un solo bloque. Esto estaba integrado. Antes de la guerra, existía un solo bloque. Ahora se ha partido. Se ha partido en dos grandes bloques. ¿Cómo era el modelo, ¿no es cierto? ¿Cómo era el modelo que nos acogieron con los de de el Por un lado, Eje 7, lo que se llama la, la superpotencia, ¿no es cierto? Superpotencias occidentales. Eje 7, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Italia, Francia, Japón, Canadá. ¿Qué potencia, qué potencia es la que tiene el. Por este acuerdo de de Prueba, su, su moneda de dólares la moneda de comercio mundial. Lo secunda, ¿no es cierto? La Unión Europea. Que es una creación, es una creación de más o menos de 1990 hacia adelante, ¿no? Que se ha consolidado en estos últimos 5 años. Más o menos son cerca de 27 países que forman parte ¿no? Pero ahí, en la Unión Europea, los que tocan la batuta. Son, fundamentalmente, Alemania y Francia. Ahora que se ha retirado por el Brexit Inglaterra. O sea, el resto son con, son estes, es comparsa la eh, Unión no Europea. Porque estas son las potencias este, dominantes con mucho mayor poderío económico. ¿no? Lo que determina, ¿no es sé, la posibilidad, ¿no?, de, de dirigir a un grupo, un, un grupo económico es, fundamentalmente, el poderío económico. Y están otros socios, ¿no? Que son Japón, Australia, Canadá y Corea del Sur. Y los países árabes ahí que son este, eh, países de, de segundo o tercer nivel, digamos, pero que son los que forman parte de ese circuito. Porque los árabes son los que le provienen el parte del petróleo a, a este el Occidente, Que es el que domina, maneja la economía mundial hasta ahora. En ¿No? el otro lado, en este bloque, están en los llamados países este, subdesarrollados, emergentes, en vías de desarrollo, como ustedes quieran llamar. Países dependientes, neocolonias, semicolonias, fundamentalmente sí. América Latina, casi toda América Latina. ¿No? Asia. ¿No? Los países de África. Casi todos los países de África, ¿no? Y en este bloque, ¿no es cierto? Apareció, digamos, un grupo de países llamados el BRIC. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. El que desentona ahí es Sudáfrica, porque Sudáfrica forma parte del grupo anglosajón. El grupo anglosajón es el Reino Unido, Australia, Canadá, Sudáfrica. Pero como en Sudáfrica este, tienen mayoría los negros, ahora digamos este, ellos se han independizado, han, han tomado digamos mayor distancia. De la Reina de Inglaterra. Entonces, acá aparece eh, eh, eh, como una nueva organización económica y política con la finalidad de agrupar a los países en desarrollo y tratar de equilibrar ¿no es cierto? el comercio internacional que se produce a favor de las superpotencias. ¿Cómo operaba antes de la guerra de Rusia, digamos, este sistema? Fácil. Estos países del g 7 las superpotencias, este, nos exportan sus manufacturas. Carros, computadoras, todos los productos terminados. En sus fábricas o en territorio como lo, lo, lo de China o lo armado. Nos exportan sus maquinarias. Nos exportan su tecnología y también par parte de alimentos. ¿Ya? ¿Qué cosas nos importan? ¿Qué cosas nos compran a nosotros? Fundamentalmente materias primas. Por eso que nosotros, ¿no es cierto? nosotros somos exportadores de materias primas y somos importadores de manufactura, o sea, somos mercado para ellos. porque si nosotros no le compráramos el mercado este, los carros, la computadora, los teléfonos los artefactos todo lo que hay, todo lo que tienen ustedes en su casa todo lo que tienen en su casa vean bien, son de procedencia occidental vía China, vía Indonesia, vía Taiwán vía Singapur, porque ahí se ensamblan. Pero las corporaciones y las grandes corporaciones son las propietarias de las patentes. ¿Qué cosa le vendemos nosotros? Somos exportadores de piedras, de minerales, de hierro, de oro, de zinc, de petróleo ¿Y que ellos nos han condenado a nosotros? A ser pares en el mundo. O sea, a no compartir la riqueza. A no compartir la tecnología. Por eso que ustedes ven, ¿no? En informes ¿Quiénes son los mil millonarios en el mundo? Todos son de este bloque. ¿Por qué? Porque ellos pueden acumular, ellos pueden enriquecerse. ¿A costa de qué? De lo que se llama ¿no? el intercambio inequitativo, asimétrico, de los productos que nosotros le vendemos, sin valor agregado. Por eso que es imposible, es imposible que los países de América Latina puedan industrializarse, que el Perú pueda industrializarse, porque en América Latina, ¿no? todos los países, excepto, excepto Cuba, Estamos regidos bajo el mismo modelo, que es el consenso de Washington, es el modelo de, economía de, de mercado salvaje, economía capitalista neoliberal, que nos condena a ser, por la eternidad, exportadores de piedras, ¿no es cierto?, importadores de manufactura. Les pido que compartan, amigos, les pido que compartan, les pido a todos ustedes que eh, si pueden compartir esta transmisión, que creo que es importante... Puedan difundirla, ¿no? ¿no? No discutan con los troles, ya les he dicho. Ten, eh, con burros, ¿no? y dogmáticos, ignorantes, no van a ustedes poder cambiar ese chiste que tienen en la cabeza. Nosotros tenemos que aprender, señores, de todos estos países. Tenemos que aprender de los chinos, tenemos que aprender de los coreanos. Tenemos que aprender de los alemanes, de los australianos, de los canadienses, hasta de los propios americanos, norteamericanos. No son americanos, norteamericanos. ¿No? Este, el grupo de ignorantes que, que, que viene a casa a votar en lugar de sentarse a escuchar, de tener un poco más de cultura, porque este es un invento mío, yo para verles estas cosas tengo que realizar 10, 15, 20, 50 obras, tratados, por la facilidad que tengo en la universidad y acceder a, esa, a ese material, lo único que hago es que estoy, soy un poco democrático en este caso, no estoy haciendo, este, estoy sacando conocimiento de la universidad para dárselo a ustedes, gratis. Entonces, ¿por qué discuten con, con unos burros? Es lo que no entiendo. Jamás, nunca. marín centrémonos en preguntas que ustedes quieran hacerme para aclararle a ustedes las cosas. ¿Ya? Porque esta, esta gente no va a cambiar y... y... y Entonces hasta acá está claro este es el modelo, ¿no es cierto? 1945 y que ha permanecido. Haya, y faltaba una, una cosa más. ¿Cómo garantizaba este comercio, no es cierto? Es un comercio asimétrico. Es un comercio desigual. Es un comercio inequitativo. Es un comercio donde nosotros perdemos y ellos ganan. Siempre ha sido así. Entonces, ellos se eh, cuidaron, ¿no es cierto?, de crear mecanismos. Un sistema de, de, de, de pagos de la banca internacional, el sistema de CIE, en el Comercio Internacional de, de, de, de Comercio Internacional, divisa internacional de aceptación obligatoria, ¿no?, de crear los órganos que se van a encargar de, de, de, de tutelar, de garantizar, o sea, una serie de, de terror el Banco Mundial y el Fondo Monetario. Y utilizaron los mecanismos ¿no? que son los TLC y la Organización Mundial de Comercio. Y además de eso, como no. si fuera poco, crearon sus propios tribunales, ¿no? el CIAI. Que allá a ellos no les interesa el Poder Judicial, la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional en de ningún no, no otro país del mundo. Ellos tienen el CIAI, que es una, eso, ¿son, son jueces privados, nombrados claro. este, por el FMI donde Estados Unidos y el Banco Mundial, donde Estados Unidos, son sociedades anónimas eso. Donde Estados Unidos tiene, como el mayor accionista, maneja, pues, como una empresa, ¿no? Como una sociedad anónima maneja de esa manera, o sea, ellos ponen a los que se directivos. Y ponen a sus jueces y ponen a todos los seguros financieros. Y eso son los que en nuestras economías en el Perú, esta economía peruana intervenida, ¿no? Este, desde el año de 1980, en 1975, está intervenida la economía peruana. Porque desde el gobierno de Velasco, 68 al ¿vale? 75, hubo ahí una, un conflicto. Y luego regresaron como reyes de desafiados hasta la fecha. El, el, MEF, el, el MES, el BCR, que ha intervenido por este, el Fondo Monetario y el Banco Mundial. ¿no? Una suerte de inspectores. Entonces se cuidaron, ¿no es cierto?, por todos lados. Y juntamente con eso, eh, ellos, estos de acá, todo este modelo, lo tuvieron que poner en la Constitución. ¿Qué constitución? La de 1993. ¿No, pudi no pudieron poner ese modelo en la constitución del año 79, 79? Porque no tuvieron el control político de la Asamblea Constituyente. Tuvieron un tercio, todos los, los grandes este, corporaciones solamente controlaron un tercio a, a, por intermedio del PPC. ¿Ya? Entonces, el modelo fue impuesto en la constitución del 93 porque ellos controlaron... El, el 75% del mal del, del llamado CCE, donde estaba Yoshiyama, Luz de Flores, y todos los agentes, ¿no es cierto?, de las grandes corporaciones. Ellos son abogados de todas las grandes corporaciones. Entonces, ese es el, ese es el sistema económico mundial que, en el que estamos insertos ¿no es cierto? Y esto ha eclosionado con la guerra que ha estallado en Ucrania. Ahora, de, esta, de este modelo es importante, ¿no es cierto? Eh, tocar la parte del petróleo, la parte del gas, la parte del trigo. No, ah, y faltaba una cosa más, ¿no? Todo este sistema financiero eh, atraviesa, ¿no? O se juega, digamos, en las grandes bolsas capitalistas que hay en el mundo, ¿no es cierto? La bolsa de Nueva York, la bolsa de bueno, lo Wall Street, la bolsa de Londres, de, de, de... la bolsa de Japón, de París, de todos los miembros del la en las bolsas occidentales. Ahora, las bolsas son importantes, ¿por qué? Porque les permiten mover dinero, hacer los grandes negociados a través, ¿no es cierto?, de la transferencia de pagos internacionales y la cotización de los commodities. En esa bolsa es donde se fija los precios. Cuando las grandes corporaciones quieren, quieren ganar dinero, suben el precio, suben el precio, suben el precio. El producto, que van a vender? Compran stocks a precio bajo y lo, lo revenden a precio bajo. Es, es como cualquier otro, otro negocio, ¿no? si es, un, es un negocio más sofisticado, ¿no es cierto? A través de medios digitales. Entonces, así se movía este, el mundo hasta la guerra Ucrania. ¿Qué es lo que ha pasado? La, la guerra... De, de Rusia con Ucrania ha, ha, ha hecho colapsar el sistema de pagos de la banca internacional. ¿Por qué? Porque eh, eh, el dólar, por cierto?, basaba su hegemonía, basaba su universalidad sobre la base de que era una moneda de aceptación mundial y que podía disponerse libremente de ese dinero a que tenía, digamos, este, esos fondos. Los rusos tenían cerca de 300 mil millones de dólares en reservas en, en dólares. Y como consecuencia de la guerra, Estados Unidos, así como hizo con Venezuela, le ha congelado esos fondos. Entonces la pregunta que se hace en los 190 y tantos países que hay en el mundo, ¿no? ¿qué garantía tengo yo de que si pongo mis reservas, pongo 50 mil millones de dólares, pongo 100 mil millones de dólares, pongo 200 mil millones de dólares en los bancos internacionales, ¿Qué garantía tengo yo de que ese dinero regrese al país? Si los Estados Unidos, con una sola orden verbal, pueden decirle a los banqueros: confíquese, congénese esos fondos. Y no se le pague al, al Estado de Derecho, al Estado capital Entonces se ha roto, digamos, esa posibilidad. Segundo, cuando Estados Unidos baile, dispone el embargo, ¿no es cierto? y y impone medidas a todas las empresas que quieran comerciar con los rusos para bloquear su mecanismo de pagos, lo que le está diciendo al mundo es que si tu país, tu estado, no me pides a mí la autorización para validar tus operaciones, tus importaciones, tus exportaciones, sencillamente no lo puedes hacer. O sea, no hay libre mercado. Se acabó el libre mercado. No hay comercio libre en el mundo, porque el que va a decidir ¿no? Como, como gran cancelero digamos si tú puedes o no comerciar y con qué país vas a comerciar es Estados Unidos porque el resto de la comparsa Alemania Francia es comparsa pero ellos pensaban ¿no? ellos pensaban este en el primer mes te obligaba a los rusos todos sus circuitos económicos de financiación pero los rusos han tenido la capacidad con la ayuda de China porque si los chinos no hubiesen ayudado Evidentemente, Rusia quizá hubiese tenido más problemas. Los chinos han apoyado indirectamente la posición de Rusia a nivel mundial en esta área. Entonces, lo, los rusos comercian libremente con los chinos y con muchos países de Asia. Ahí Estados Unidos no ha logrado ordenar el bloqueo. El problema es el siguiente. y ese problema que va a pasar en el, el, el, el próximo día, ¿no? Fíjese. Quiero que hasta aquí, está claro en la barca. Está claro en la, la idea que se estoy transmitiendo. ¿Veis? Acá ha dicho la de millones de dólares que este, ha este, asumido la... Pero eso no está certificado. Lo que, lo, lo que es exacto, exacto, es, es, es declaración del ministro, o del canciller este ruso es 300 millones de dólares. Bien este. El problema es el siguiente. Acá en... Acá en Rusia. Ya, ustedes saben, ustedes saben, la guerra, la guerra ha pasado rápidamente, vamos a, vamos a ver los tres aspectos, el aspecto militar, el aspecto económico y el aspecto político, ¿no? Este, en el aspecto político, no, la, este, la apariencia, ¿no? La apariencia es de que se trata, De una guerra, ¿no? De una guerra, este, que, que Estados Unidos y la Unión Europea, Desata, este, o, contesta a la, a la invasión rusa para poder este, sacar la libertad, la democracia en Ucrania. Pero la verdad no es que se me la verdad. El, el problema en este, Ucrania se presenta más o menos con esta, con esta, cronología. Este, no, no 1941 ¿1991? ¿Desaparece de la Unión Soviética? Ucrania formaba parte de la Unión Soviética, era una república más de las 15 Repúblicas también. Junto con Bielorrusia y otra república más. Hasta el 2001 no hubo problemas. Porque el problema de Matri hay un ruso, con los, los ucranicos sobre los partidos de la fábrica que privatizamos todo. El problema del 2001 hasta el 2014. Acá hay gobiernos prorrusos. Los rusos con los ucránicos son de la misma etnia, son hermanos, son como decirle, son hermanos, como decirle, hermano. Pero ¿qué es lo que pasa? Terminada la resolución de la Soviética, la política de Rusia siempre es de haber tenido hacia, hacia el oeste fronteras seguras. Antes lo tuvo, ¿no?, con, con esos países de la China de Bulgaria, Hungría, Polonia, Checoslovaquia. Pero una vez que se disolvió la Unión Soviética, esos países pasaron a la órbita occidental capitalista. ¿No? Estados Unidos y la Unión, Europea, la Unión Europea logró asimilarlos a ellos, o sea, los europeizó. Y solamente quedaron bajo la influencia rusa, Bielorrusia, Ucrania. Entonces, ¿por qué Bielorrusia y Ucrania? Porque estos dos países son una suerte ¿no? de zona de seguridad. ¿no? es una de seguridad y todos países son de seguridad para entrar en al nadie de los rusos entonces jamás dentro de la política de Estado de los rusos jamás podrían permitir que Bielorrusia ni Rusia perdón ni Ucrania pudieran caer digamos en manos de Occidente o fueran países europeos miembros de la Unión Europea porque el hecho de ser miembro de la Unión Europea Unión Europea lo ¿no? que es este lo que con Unión Soviética, la Unión Estados Unidos, te da este, a ti ingreso a la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es un tratado de tipo militar, aparentemente defensivo, o sea, se creó esto de 1946 para hacer frente al bloque comunista. Entonces, tener acá a Ucrania y a Bielorrusia con gobiernos, proeuropeos europeos hacer parte de la Unión Europea significaba, evidentemente, dejar vulnerable a los rusos, a los rusos consideran una vulnerabilidad, hacer vulnerable, a ser vulnerable a su país frente a cualquier ataque de las potencias europeas. Y así fue, hubo todo un plan de los Estados Unidos, de las potencias europeas, para dar un golpe de Estado, ¿no? el Euromedia, en 2014, donde se trajeron abajo el gobierno ruso. pusieron eh, a un presidente? ¿cierto? que formaba parte, ¿no? cierto?, de, de, de estos grupos este, pro-occidentales. Entonces el problema es que es ahí. La reacción de los rusos al, de, al ver que hay un gobierno hostil a Rusia es invadir Ucrania, ¿no? este, invadir Crimea, anexarse Crimea, ¿no? este, se declara la, la, la independencia de la República de Donetsk y Lugansk para proteger las fronteras este, en la zona sur y se declaran estas independientes de, de Crimea. De, de o sea, el, el problema colateral que había es que este gobierno que se instaló con el actual presidente en 2019 19, me parece ¿sí? había desarrollado una, una política de nazificación de reconquistar esta, esta, estos territorios que habían sido que se había anexado la, Rusia con Putin entonces acá viene el problema este problema se fue dilatando y los rusos se enteran de que este Occidente está armando a Ucrania para hacer una invasión ¿tac? y recuperar Crimea e invadir el lugar toda la zona del de sudeste. Entonces es cuando Putin toma la decisión, ¿no es cierto? De volcar primero. volcar la invasión se este año. Entonces Putin se adelanta invade parte del territorio ucraniano y ha logrado, ha, ha, ha logrado ocupar pues toda la zona toda la zona contigua al mar. ¿Por qué? Geopolítica, ¿no? Si la estrategia inicialmente fue una guerra relámpago, la primera fase fue una guerra relámpago, los rusos no evaluaron bien eh, la potencia de fuego que, que tenía Ucrania con la ayuda de los Estados Unidos, porque en los Estados Unidos son los que han borritoriaba toda la guerra a favor de Ucrania. Son los que han combatido detrás de los soldados de Ucrania, digamos, contra pues, los rusos, sino que no dan la cara directamente como hicieron los, los delados. Porque Biden que movilizar a todas las tropas norteamericanas y meter, digamos, a sus ejércitos ahí. Pero no lo ha hecho por todas razones, razones: de razón política, ¿no? De razón económica, presupuestal. Porque sabe que esta guerra la va a perder. Logísticamente, económicamente y militarmente la va a perder. Porque cuanto más se demore la guerra, cuanto más días pasen, la posición de Rusia se fortifica. ¿Por qué? Porque él está controlando. Perdón. En estos momentos el 25% del territorio de que fue. Entonces los rusos esa guerra blándo, digamos, este, la corrigieron. Y por eso que sacaron de sus tropas de. Porque sabían que ese cerco, digamos, este, no iba a dar mayores resultados en ese momento. ¿no? Y una era guerra, una guerra en tres frentes, ¿no? Es el mismo error que cometió Jiquel cuando invadió Rusia el... ¿Sí? Sí, el, el año de 1942. Ya acá, este, Putin inicialmente da la orden en tres frentes: el frente centro, el frente de Jarkov, el frente que da para la nación de la Caracol. Eso era, te jueces cuando se dio cuenta de, de la resistencia, salió de, de los alrededores de Kiev y concentró todas sus fuerzas en el sur y ha logrado de esa manera controlar. Ahora lo que se viene es este, con, este, tomar la ciudad, el puerto de esa. Entonces con eso le quitó todos los puertos y le ha quitado el acceso a, a, a Ucrania. Entonces con eso lo va a asfixiar económicamente, porque el gobierno Ucrania no, no va a tener por dónde sacar el trigo y todo lo que... Exporta, digamos, por eso que están hablando de una guerra, de una duna, porque no va a haber trigo, porque el trigo está ahí, no se puede sacar por, por la vía marítima, porque los puertos están bloqueados, solamente le falta un puerto, tomaro esa y con eso Ucrania se convierte en un país mediterráneo, como Bolivia. Entonces, esa es la estrategia, digamos, que se ha rectificado, porque de esa manera sabe que asfixiando, digamos, a, económicamente a los gobiernos de Ucrania, Estados Unidos y la Unión Europea no va a poder seguir financiando, digamos, este, la guerra. Porque más o menos se ha calculado, ¿no es cierto?, que esto le cuesta esta guerra le cuesta a la Unión Europea y a los Estados Unidos un promedio de 100 millones de dólares, que no solamente incluye el argumento militar, sino también los costos económicos sobre la economía de cada uno de esos países y de Estados Unidos. Por eso la tasa de inflación. Y ellos no van a poder sostener, digamos, este, durante mucho tiempo, este, esa guerra. Ya. Entonces, militarmente... Literalmente, con la toma de Odessa, estaría cerrado ¿no? ese, ese, esa parte de la estrategia militar rusa y pasaría a la guerra económica, ¿ya? ahora sí abiertamente. ¿no? Ustedes saben que Rusia controla el acceso o el suministro de, de gas y petróleo. Acá hay 200, 300 kilómetros, por tubería entra, entra el petróleo y el gas a Polonia, Alemania, Francia, Italia, España. El gas eh, no les sale tan caro, ¿no? Estados Unidos ha presionado para hacerle cargo. ¿Qué significa eso? No comprarle petróleo ni gas a los rusos. Pensando que de esa manera van a debilitar las exportaciones este pues, ¿Cómo ha pretendido, digamos, este, cómo ha pretendido este, suplir eso no eh, Está tratando, ¿no es cierto?, de Estados Unidos suministros hacia europa por eso que ha pretendido sí, digamos este que venezuela y maduro un acuerdo para que venezuela también le suministre petróleo y gas para que México también este, suministre petróleo y gas pero ni ni ni, ni este han concretado nada y solamente les ha quedado acá arabia, arabia no una posibilidad de que aumenten ¿no? la, la, la producción de petróleo pero eso es insuficiente ¿Y qué cosa es lo que va a pasar lo que va a pasar, próximo, lo que va a pasar en las próximas semanas ya Hungría desertó Hungría sigue comprando este, el petróleo y gas a, a Rusia no los otros países van a tener que redefinir su trato con los rusos ¿no? y cada uno cada uno va a ver con su pañuelo a cada señores cada país va a buscar sus intereses se va a romper digamos esa, ese acuerdo de la Unión Europea ¿Por qué? Porque los pueblos de esos países van a ver que la inflación va a subir, los precios del petróleo, del gas, de la gasolina van a subir, los productos van a subir y va a haber un problema interno, un malestar interno. Entonces Putin está apuntando a eso, o sea, lo que se llama afixia económica. ¿Puede, puede sostenerse? Puede, eh, ¿Rusia puede aguantar? Claro que sí, porque tiene la ayuda de los chinos. El petróleo y el gas que no, que no compre Europa se lo venderá a los chinos a un precio rebajado. Esa es la condición, que dependerá a otros países de la África, a otros países de ese petróleo. O sea, todavía tiene mercado ¿Dónde meter? Lo que no pasa con los europeos. O sea, la, en la guerra económica, evidentemente, Estados Unidos, el pronóstico económico, ¿no? El pronóstico militar, que va a tener que buscar más rápido, digamos, una, un acuerdo de amnistía, una tregua, con los rusos. el gobierno... Ucrania es un gobierno, un gobierno típico el día que Estados Unidos le corte la financiación, la ayuda, suministro de, de equipos militares, y que ese gobierno se cae, y los rusos van a entrar con, con tanta facilidad, digamos, a aquello, ¿no? pero mientras estés suministrando armas, estén estés suministrando dinero, logística, apoyo de satélite, o sea, es una guerra tecnológica, no es, un, es una guerra digital, no es una guerra como cuando se, se invadió, digamos, este, Irán, ¿no? o Irán, en la época de Joseín. es una guerra distinta es una guerra de precisión con satélites entonces, ¿va a poder soportar? No, no, salvo que, salvo que los chinos lleguen a un acuerdo con los norteamericanos pero creo, muy difícil que esto suceda porque los chinos están en una posición de espera, ellos no quieren meterse están observando, solamente están apoyando indirectamente ¿Por una sencilla razón porque los chinos de acá cuatro o cinco años van a tener que recuperar su provincia, Taiwán. Ellos van a invadir Taiwán, así como ha invadido este, este, Rusia. Ucrania, ellos van a invadir Taiwán para recuperar esa provincia, esa isla, ¿eh? que está en estos momentos este, apoyada por los estadounidenses. Entonces, cuando China invada eso, le va a pedir la ayuda, digamos, a, a Rusia. Es una estrategia, no un es cierto recíproca de ir y vuelta. No, solamente los chinos están esperando eh, los norteamericanos se sigan desgastando económicamente y cuando ellos tengan el suplente poder económico van a proceder digamos a, a hacer invasión. ¿ya? entonces, esta es la situación ¿qué va a pasar en el Perú? si la guerra dura va a seguir subiendo el, el trigo, el maíz, el petróleo ese es el gran problema del Perú porque nosotros no tenemos independencia alimentaria por culpa de todos los gobiernos que han, que han regido este, nuestro país no tenemos independencia tecnológica ¿ya? no tenemos independencia política para tomar decisiones porque si tuviéramos independencia alimentaria así el trigo, el maíz suba, se duplique de precios no nos afectaría tanto, pero como importamos esta, esta, estos insumos de Estados Unidos Estados Unidos lo dolariza, sube los precios automáticamente nosotros que somos importadores tenemos que pagar los precios que ellos ponen idénticamente en el caso del petróleo nosotros antes éramos productores de petróleo Estados Unidos durante cerca de 60, 70 años explotó los, los pozos petroleros a través de una, una transnacional la IPC no pagaban impuestos, no pagaban regalías era como una, una provincia norteamericana y el Perú perdió pues perdió como está perdiendo ahora digamos el gas de Camisea ¿no? que es revendido, ahora se ha duplicado casi la producción de gas que está saliendo por, la, por esta planta de, que está acá en la zona de Mechorita, se está exportando digamos, a Europa vía México, Estados Unidos se caen de uso sí. este gobierno no dice nada sobre eso que permite, digamos que ese gas que se necesita acá en el Perú se ha revendido o sea objeto de una negociación a costa del interés nacional entonces, esa es la situación de nuestro país, el mundo de la guerra. Ahora, ¿cómo repercute, cómo afecta eso en la política nacional para concluir esta intervención, señores? Evidentemente hay una repercusión, pues. Los gobiernos, ¿no es cierto? Los gobiernos en cualquier parte del mundo caen generalmente por la economía. Esa es la historia del mundo. Esa es la historia del mundo que no nos debe llamar a nosotros este. De... ¿Y esto qué significa? Economía, cuando hay inflación, cuando suben los precios, entonces acá, ¿qué cosa habla? Habla de los sueldos. ¿No? Habla del de estómago. Independientemente de que tú seas capitalista, comunista, la, la, la ideología que tengas, lamentablemente, en cualquier país. Si un pueblo no come, si un pueblo no tiene trabajo, si un, un pueblo sigue pobre, eso va a generar un clima de conflictividad y de malestar social. Si un pueblo tiene comida, un pueblo tiene trabajo, se porta a la vida. Entonces, pues el problema de Castillo es que no saben la economía, que está en que ni siquiera ha podido asegurar hasta ahora. el suministro de, de fertilizantes para la campaña agrícola. Acá independientemente del problema que tiene con la derecha, con los medios de comunicación. La economía, eso se llama el malestar social. Un gobierno cae por razones políticas. Y a ustedes acá saben que hay una conspiración abierta, ¿no es de todos los partidos de intraderecha han visto los audios de, de la señora esta, de Alba del Congreso hay su vocación de, también de conspiradora con todo ya así que eso se sabe se sabe que están los grupos de poder se sabe la prensa mediática, toda la prensa este, comercio, los canales, todo eso se sabe se sabe que ellos están en busca de golpe. como no pueden los objetivamente eso, eso se ha visto ayer con tanta publicidad, la marcha no ha llegado ni a 2.000 personas en el O sea, no tienen fuerza social, no tienen capacidad de movilización. Ni los apristas, ni Fuerza Popular, ni... Los... Toda la derecha no puede juntar 2.000 personas en el paseo de la Y son los mismos, ¿no es cierto?, políticos, dinosaurios de la política, disfrazados, reciclados, los que aparecen ahí liderando esa marcha. Que demuestra a ustedes que no hay, pues, Nuevo liderazgo y la vieja clase política que quiere retomar el poder con los canales cuelga con la ley. Pero ustedes tendrían que hacerse la pregunta, ¿no? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Por qué? Sale una cosa ¿pero qué? ¿por qué la se va a No es que el castigo sea cerrado, no sepa sé hablar. La razón es que los grandes Grupo de poder están perdiendo dinero, ¿ya? Porque si Castillo ha robado o está metido en algún tipo de, de negociación, es, una, es un peseteo, como ha dicho ustedes. ¿eh? Hablan de, de 100.000 soles que se le da al ministro Río, aquí es una tontería? Pues? para lo que se han robado los últimos 30 años. Se han robado 420.000 millones de dólares. 420.000 millones de dólares. Parte de eso se lo dieron a estos medios de comunicación. 300, 400 millones de soles al año. A, a, a, a sostener todo ese sistema de economía de mercado salvaje? La constitución del año 93. Primera razón, económica. Porque si no tienen dinero el Estado, porque ahí sí, son, ahí, ahí sí no son de primera vez, Porque ahí piden, ¿no es cierto? ¿Ahí piden qué cosa? Que el Estado, el Estado lo financie. El Estado les subsidia. Ahí sí son estatistas, son colectivistas. El Estado tiene que darle plata a, a, a, a la de televisión a través de contratos de policía. Entonces por ahí viene mucho del ataque. Y la segunda razón es una razón judicial. La única tabla de salvación que tiene Keiko Fujimori para evitar irse a la cárcel 25 años o 30 años es que hay un golpe que va que o que destituya Castillo, se convoquen a elecciones, y ella puede ser elegida presidenta del país. Si es elegida presidenta, ella se salva de la cárcel y le da el país a todas las grandes corporaciones. Ah, ella lo que le interesa ahora es salvarse de la cárcel, porque su juicio se irá a ver en el mes de agosto o septiembre. Y ahí se va a determinar, por cierto, no se ve Como es Buena acusación que hace este sujeto, Samir, que es grande, que es una tandería. estamos hablando acerca de... Sumando todo el dinero que ha recibido, cerca de 5, 5, cerca de 10 millones, o más, cerca de 20 millones de dólares. Aparte de otras cosas que... De que, de que tendría que rendir cuentas, ¿no? Del gobierno de, de su padre, las privatizaciones, todo el negocio con la tercera Entonces, tienen que sacar a Castillo, sí o sí. Sea. El Castillo, pues, es, es un. Es decir, es un pájaro frutero, pues, si, si, si es que se le llegara a probarlo, ¿no? que ha recibido algo de dinero. Como dicen los muchachos, es un chorro monstruo. para haber colocado gente indeseable ahí como ministros, para que peseteen. Pero lo que sí está probado, lo que sí está probado, es que en todos los ministerios, hay un sistema de corrupción institucionalizada. no viene de ahora, no viene con castigo, viene de 30 años atrás y de la cual, todas las unidades de investigación del Grupo de Comercio, Canal 2, Canal 4, Canal 5, Canal 8, Canal 9, Canal 10 todas las radios, todos los periódicos se hicieron de la vista gorda ¿No? no era casual que en esos grupos esté el, el dueño del comercio ¿no? el, señor, el señor que está preso teniendo unidades de investigación o sea, para ellos, los grandes robos que se hicieron con votos de más o menos se robaron más de 50 mil millones de soles Mire, 50 mil millones de soles de Odebrecht se fueron tapados, ocultados hasta que la, el, el, el servicio secreto, el, el, el FBI, descubrió, digamos, en, en Estados Unidos, este, las extorsiones y negociaciones que quería hacer ONG. Por eso que se descubre, no por estos fiscales, no, no por la justicia peruana, bueno, sino jamás se hubiese sabido. Allá se le descubre, cuando quieren entrar a, a extorsionar, a polimiar a, a los este, funcionarios este, norteamericanos, lógicamente los, las empresas norteamericanas tengan este grupo urbano brasileño como un grupo, digamos, intruso ¿no? a sus negocios. Porque es mafia y mafia, ¿no? y lo delatan, y, lo, y los nombran, este, descubrir Y por eso que cuando les preguntan a, a los brasileños de Debris, y además en, en qué otros países ha usted dado colmas, dicen en el Perú, en Colombia, en Brasil, en la República Dominicana, en Panamá. ¿En el Perú? En el Perú. Y, y se comienza a descubrir todo este tipo de negocios. ¿Y ¿Qué cosas hicieron todos estos periódicos, todas estas pantallas de televisión? Te ¿Qué hizo los contralores, los fiscales de la Nación periodistas que incluyen todos, los jueces, que hicieron que incurrieron todo. ¿Se acuerdan? Ya lo, lo, lo, lo castigo, todo lo frutillo. Pero termino acá. La suerte de Castillo. Tiene acá la... la acusación por traición a la patria. Esta investigación. Por lo de Sanilo. No, tipo, ¿no? Esto lo de Samir eh, va a quedar en nada. Si es, que, si es que este sujeto que dicen que es un delincuente es, no le no entrega un con donde esté la voz del presidente, va a quedar en nada. Y tienen finalmente la vacanza, Acá necesitan 87 votos. Acá necesitan 69 votos. Entre 66 y 87 se van a ir por esto la acusación. Y en el camino, pues, este, acusarán también a la, a la vicepresidenta y no voló. Que es la primera que va a caer. Ella se va a caer directamente. Pero acá... El, el, el, y esto es lo que ella el, el, el, el Castillo Está jodido. Los abogados que tienen un, un, un engaño. No tiene capacidad, digamos, de, de juego ese es un juego jurídico, un juego, digamos, este normativo. Solamente la gente que tiene experiencia, ¿no es cierto?, en, en los litigios, que sabe cómo es el mecanismo judicial, sabe cómo se mueve. Si no hace nada, no pueden volar por esto. Y antes que eso, eh, no lo va a salvar la Asamblea Constituyente, señores. Son tan brutos los, la gente de Perú Libre y toda esta gente que, que pregunta eso. No lo va a salvar la nueva Constitución, no lo va a salvar. Eso es para cuatro o cinco años. Lo único que nos podía salvar, es restaurar la Constitución de año de 1979. Esa es su único salvavidas. Acuérdense de mí, si sí. no hace eso, más tarde, más temprano que tarde, el va a tener que salir, si no es por años, si es por mal. Por una acusación, por traición a la patria, o por infracción a la Constitución. No tiene capacidad de juego en estos momentos. ¿Habrá golpe militar? No va a haber golpe militar. ¿Qué les he este, Habrá golpe de masa, se moverá a la derecha, a la ultraderecha, sí. este, lo, logrará tumbarlo con, con el pueblo, no, el pueblo no los quiere. El pueblo no quiere claro, a la derecha y tampoco quiere digamos a toda la gente que está, está con la Constitución. Con la... Lo que la gente quiere es comer. Lo que la gente quiere es trabajo Lo que la gente quiere es mandar a la cárcel a todos estos corruptos de antes y de ahora que se han robado el país y que siguen robando el país el resto señores es cuento es mentira es un tal bueno ahora sí paso a ver a responder algunas preguntas a, a los amigos que están todavía en sintonía no? será unos 10 minutos y luego cortaré la transmisión ¿Ya? Porque creo que ustedes tienen que hacer sus cosas, yo también. Yo les transmito, este, yo soy un politólogo, yo soy este, doctora de ciencia política. No No porque sea soberano, como dicen algunos estúpidos, ¿eh? sino este, a mí me ha costado 36 años de estudio, aprender a hacer análisis, señor. Ahorita, en este momento estoy estudiando otras, este, otros conocimientos que me interesan. ¿Ya? Porque en el mundo han habido cuatro grandes revoluciones. Y estos ignorantes, estos burros que están en la Plaza Martín, creen, creen que me con plumas y con el, el, el ser autodidacta, este, un, el a salir al desarrollo. Haciendo esa, esa, esas, esas, este, esos juegos en la Plaza Martín, de, este, de, de hacer un enfrentamiento, lucha. Ellos no saben lo que es una, es una, es una guerra... Un enfrentamiento de dos bandos, señores. Yo lo no he vivido como los aplican Como los nosotros no hemos vencido a la fuerza, porque no querían por la razón. Y tuvimos que entrar la fuerza. Así lo sacamos de esos manos. Así estudiantes como yo. ¿no? Todos, ¿a quién lo sabe cómo es, este, cómo es ese proceso? ¿No? De defender autonomía, universidad libre, democracia, derechos este, educativos cuatro revoluciones la primera revolución industrial 1775 hacia adelante revolución del vapor el, las fábricas segunda revolución la revolución analógica 1900 no el descubrimiento de, de la electricidad el descubrimiento de la telefonía el motor eh, explosión tercera revolución la revolución digital internet de 1950 hacia adelante y la cuarta revolución la estamos viviendo ahora. La gran revolución cibernética, la 4G, biotecnología, robótica, sateliza, satelización. ¿Ya? Es, es, tenemos que entrar, el Perú tiene que entrar a la cuarta revolución industrial por ese camino. Es el único camino de, de entrar por la 4G tenemos que hacer un salto con garrocha, no vamos a entrar pues, a, por la segunda revolución, no a, a hacer este, trenes, a hacer este, de vapor, ¿no? agarrando los pantalones con soga, con jotas, y, y, y con plumas, no vamos a entrar a la, revolución, a la tercera revolución analógica, estamos fuera nosotros ya, el motor con el motor explosión, el motor con diésel, el motor a vapor, eso no podemos hacerlo, tenemos que entrar de frente a la 4G, y para eso necesitamos estudiar, si no tenemos tecnología, si no tenemos ciencia, y no podemos hacer nada, todavía vamos a estar en esta situación calamitosa. es Ese ministerio de la ciencia que quieren que quiere, este, crear es una gran staff, una gran mentira, porque es otra gran burocracia. Nosotros no necesitamos más ministerios, nosotros, nosotros tenemos que reducir el ministerio. Es una gran mentira, porque ese ministerio de la ciencia eh, eh, lo que debe hacer es reconvertirse en Ministerio de Cultura. Actual tiene que reconvertirse, ese ministerio tiene que eh, llamarse el Ministerio de la Ciencia, Tecnología y Cultura, y no nos cuesta nada. Pero lo, como acá quieren colocar a, su, a sus hermanos, primos, amantes, queridas, están creando otro ministerio. Yo soy investigador, yo soy científico, yo sé lo que es hacer ciencia. ¿Ya? Esa gente esa gente que, que está, digamos, moviendo ese proyecto, es una gente indeseable. Lo ¿no? ¿No? que quiere sueldo de 30 mil, de 25 mil como asesores, como consultores. Hay un montón de científicos acá en el, en el Perú, a quienes no se les auspicia, no se les promueve, ¿no? ¿No? Y que no necesitan ningún ministerio como el que quieren crear las cuatro revoluciones, no vamos por la primera, ni por la segunda, ni por la tercera tenemos que entrar por la cuarta, por la cuarta ¿ya? y para eso tenemos que estudiar la ciencia, la ciencia, la ciencia que, que hoy está digamos este con, con la tecnología de punta el que le diga otra cosa, a ustedes muchachos estudiantes los está estafando, tiene que manejar robótica sistemas, mecatrónica, satélite digitalización, este, redes biotecnología, inteligencia artificial, ¿no? Neurociencia. Ese es el futuro. El futuro no es el derecho, el derecho nos quita, nos quita tiempo y dinero a nosotros. La economía, ¿no? La econometría, la macroeconometría. Para poder dirigir este país, este país se puede dirigir, en, este, hasta con robots se puede dirigir este país, pero para, para manejar un robot tienes tú que programarlo. Para primero tiene que saber el software, pues, ¿no? Tiene que saber los programas. ¿No? Y eso es lo que necesitamos en el Perú. No necesitamos burócratas que, que tengan que sellar, digamos, este, papeles. Eso ya es historia. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces hoy el mundo dejó de ser unipolar, hoy es el mundo, el orden mundial es multipolar. Dos grandes bloques en el mundo. Ese es, una, es el, el efecto la consecuencia de la guerra de Rusia con Ucrania. Y evidentemente que Estados Unidos va a salir perdiendo ¿no?, en esta guerra. ¿Ya? No, eso de la hambruna no es un cuento. La hambruna va a haber en África. Nosotros tenemos un potencial en la zona andina. Los que conocen los salientes este, Y La gente, los peruanos de, de, de esa zona saben esa son gente muy trabajadora. No, y, y van a eh, cultivar, ¿no es cierto? Van a producir los alimentos que necesitamos nosotros. Pero el, el Estado tiene que apoyarnos, tiene que financiar. Tenemos tierras en, en exceso. Pero están abandonadas, pues. No, y tenemos que romper esa cadena intermediaria, ¿no? Que, que, ahí los intermediarios son los que se, que se benefician ¿no? con la producción de esta gente, ¿no? Es paga por su producto por choco, papa, sabas, cola, lechuga y todo, todo se cumple, todo lo que puse, le pagan a hacer estos intermediarios. Hay que romper esa cadena de intermediación. Ponerles bien este, a estos hermanos. O sea, hambruna no, no va a haber. Porque si no hay tiempo, pues este, comeremos papa, ¿no? ¿Cuál es el problema? Papa y de sobra. Nos damos el lujo, inclusive, ¿no? hasta de importar papa de, de Holanda, papa de Europa. Acá tenemos papa. Y a jóvenes. Entonces, le dirijo a, a los jóvenes. No caigan en manos de los troles, no caigan en manos de esos libertarios, de esos anarcocapitalistas. Esa es la crisis de, del neoliberalismo, señores. ¿Ya? ¿Qué más? Todos los seres humanos, señores, a esos, a esos tarados que ya hablan de soberbia, todos los seres humanos, de ustedes que me están mirando, tú joven, tú adolescente, tú mujer, lo primero que tienes que aprender en la vida es tener amor propio. Eso se llama autoestima. Lo que han hecho estos imperios este, coloniales de Occidente es destruir la autoestima del, del habitante para poder someterlos. Cuando tú no tienes autoestima, eres fácil de dominarlo. Eso lo hicieron los españoles cuando vinieron al Perú. Eso lo hicieron los ingleses, lo hicieron los norteamericanos. ¿Y lo que tienen que hacer los chinos ahora? Que se están metiendo porque eso de, de chinos comunistas es de nombre. Bueno, Sin una más pregunta, este, amigos. no, eso también del lo, lo, el nacionalismo el transa, eso es una falsa política no podemos aislarnos de los grandes bloques lo que tenemos que hacer es saber negociar ¿ya? tenemos que saber negociar con los bloques saber ubicarnos en, ese, en esa contradicción ¿por qué los libertarios liberales? Este, ¿por qué? porque son gente que trae una ideología desfasada de hace 300 años que le han, le han vuelto a envolver este, en una, vale la redundancia en otra, en otra, este... En otro, en otro empaque, pero es lo mismo que a Smith en 1776 escribió en La riqueza de las Naciones. O sea, no es nada nuevo. Lo que dice Von lo que dice Roger, lo que dice Freeman, no es nada nuevo. El escribió Smith en el año de 1776. ¿Qué ha demostrado desde 1776 al 2022? Cerca de 300 años. Que ese sistema, ese modelo ha fracasado en el mundo que ha traído pobreza, miseria, que si esas potencias, el G8, vive bien, hay multimillonarios en Forbes, ¿no es cierto?, hay, hay multimillonarios deportistas, ¿es por qué?, por el hambre, por la miseria, ¿no es cierto?, de lo que hay bien en Asia, en América Latina, por eso que están migrando, ¿no?, y la, la migración las explicaría en otra conferencia, para que vean cómo es el cáliz, es un boomerang eso. Ya... Vamos a lo que tenemos que ahora, y luego de que hemos esclarecido las cosas, este año, este año el otro año que viene, ese es el tema de la gran organización política que tienen que formarse en el Perú. Toda esta clase de política actual está putrefacta, no le sirve al país, han demostrado que son incapaces, que son unos corruptos que durante 30 años han destruido el Perú. O sea, la mayoría de ustedes no lo dejan hacer política, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos son los únicos que pueden hacer, pues. y como los norteamericanos ellos son los únicos que pueden hacer esta tecnología sí. en el mundo. Entonces, por eso es que le doy esta conferencia. Y no es para una élite, es para, para el pueblo. Es acá, a ver. Eso de momento constituyente, de momento destituyente, eso es una gran mentira, ¿no? es una gran este. Hablan ahí unos este. Unos caviares, este... hablan de momento. Hablan hasta de momento destituyente, hablan de estupideces. Es eso? El asunto es bien simple. Toda sociedad política en Occidente y aquí en América Latina se da una constitución para poder vivir, para poder convivir. Cuando esa constitución no puede resolver los problemas que tienen esas sociedades, entonces viene lo que digo acá, el malestar. Esto es lo que tiene la economía, el malestar social. La gente quiere comer, no quiere trabajo. Si esa constitución no te permite satisfacer tus necesidades, Vienen las marchas, viene el hambre, la gente sale a la calle. Y si la gente sale a la calle, digamos, en protestas masivas, aparece el momento constituyente. Entonces la gente toma conciencia ¿no? de que esta constitución no me sirve, por lo tanto, tengo que ensayar con otra que, que el pueblo puede hacer. Entonces ese es un problema de tipo político, no es un problema legal. En el Perú, lo que hay en estos momentos no es un momento constituyente, es un momento de restauración, de una carta política del no, año 79, que quiso ser enterrada por los neoliberales, por los fascistas, y dar una constitución que es el país en peso año 92. Entonces, si tenemos una constitución legítima, el año 79, lo que falta acá es un acto político del que tiene el poder, sino que es un cobarde, ¿ya? Y los partidos que debían hacerlo. Son cobardes interesados, mercenarios, que viven en la corrupción, nada en la corrupción como Perú Libre, con su, con su dueño en la cabeza, que no le interesa la pobreza, la miseria. Él, él, él está en la nube con su asamblea constituyente, ¿no? cuando ha, ha debido hace rato averiguar el, todos los robos de la deuda externa, más de 70 millones de dólares que nadie quiere investigar, los robos que se han hecho con las privatizaciones. ¿Por qué ningún congresista de Perú Libre quiere investigar? ¿A qué se dedica? Ya, eh, eh, eh, no, ya le expliqué por qué no estamos, porque no hay crisis social, no hay crisis política, ¿qué diferencia de una situación revolucionaria? En la situación revolucionaria hay factores objetivos y subjetivos. Hay un partido político revolucionario que conduce como vanguardia al conjunto del pueblo, con objetivos definidos. Eso en el pueblo no hay, pues. Ya les he dicho, no pierda su tiempo con, con burros, con ignorantes. ¿Ya? No líder el Poder llenar. claro que vamos a, vamos a organizarnos, por eso les pido a ustedes, ¿no es cierto?, que compartan, es la primera tarea que tienen que hacer es que este mensaje llegue a la mayor cantidad de, de amigos, familiares, pero bueno, si, si, si despertamos con ciencia, entonces ese es un gran avance, deberíamos tener cinco mil, diez amigos que estén viendo esta transmisión, ¿no? ¿Para qué? Para que ellos sepan en qué situación se encuentran. Y de esta manera saben cómo planear su futuro. Y dice El Congreso quiere crear la bicameralidad, eso es irrelevante. El Perú no quiere este, dos cámaras. Cualquier ciudadano puede restituir la Constitución sin elecciones, claro que sí. Pero para eso tendría que levantarse todo el pueblo, o la mayoría del pueblo. Si se, si se produce ese, hay ahí un momento este, revolucionario, un movimiento de, de protesta social, claro que sí. Allá dice eh, un ignorante, él ahora dice que la constitución del 93 es 80% de la Constitución. Ese es, es, es, es una, una, una, un burro, es un ignorante. Ya, este, no leído eso, ese es un. de irse al colegio, a tener un año de colegio nuevamente. No es cierto, eh, la constitución del año 93 es una copia de la constitución pinochetista del año de 1980. ¿Ya? El que dice que es una copia de la, de la constitución de, es un ignorante. Porque la constitución, ¿no es cierto?, de, de Fujimori fue hecha expresamente para una dictadura de 50 años. El artículo primero que, que he visto que ha leído no tiene nada que ver. El artículo primero de la constitución 79 con la de, eh, del año 93 es totalmente diferente. ¿No? ¿Por qué? Porque en la del 93 se habla de la dignidad, en el atributo de la persona humana. O sea, si la persona humana es todo esto, en la del 79, la del 93 la reduce solamente a la dignidad. Y suprime 100 derechos. Los derechos que están en el artículo segundo, derechos fundamentales, no es, no es creación de la constitución del año 79, ha sido tomada de, de la Convención Americana y el Pacto Internacional de Derechos Humanos y Políticos. El sistema político es diferente porque el sistema político es bicameral en el sistema del 93 es este, unicameral. Y no hay defensoría del pueblo. Y podría citarle artículo de artículo o si sea, alguien es ignorante el que está hablando de que hicimos un ojo. Heráclides Bergadet dice que lo, lo, los que salieron ayer a marchar están convencidos de que la caballería política en el 73 fue la causante de la derecha de la prista y que la, el 93 se causó de milagro económico. ¡Pero qué milagro económico! Ya les he explicado, ¿no es cierto?, que la, la, la hiperinflación y todo el desastre del gobierno de Alan García del 85 90 fue consecuencia de la mala política económica aplicada por Alan, no tiene nada que ver con esa constitución del 79. Y porque a nivel mundial hubo un problema de la deuda externa, Alan García no quiso pagar la deuda externa. No, no la constitución, la constitución que tiene que ver con el pago de la deuda externa a, a, la, a la banca mundial el minor económico, el dinero económico es para, para ese 1% porque se enriqueció, ¿no? Se robó, se llevó los activos de los mil millones de dólares de las privatizaciones. Claro, este, el minor económico para ellos, ¿no? Si hicieron los contratos de ley, los peajes que, han, que han permitido robar mil millones de dólares en estos 30 años. Claro, es un minor económico para ellos, pero no para el pueblo. No, eso es la energía verde, no es cierto. Acá el negocio del petróleo es un negocio es un negocio pues, este monstruoso ¿no? ¿Qué más? Entonces le, le digo a todos ustedes este, Hermanos, amigos por ejemplo, ¿por qué me variable la hora? Porque tengo que dar clase al exterior. Yo vivo de mi trabajo, ¿no? a otras universidades extranjeras. Diabonario. Y se me cruzan, ¿no es cierto? Lados. Se me cruzan los horarios. Yo tengo contratos firmados. Y tengo que cumplir, pues, este con. mucha esta gente, ¿no? Que quiere que les enseñe, ¿no? Ya. Entonces, amigos. Los analistas, Marco Ibaceta. Marco Ibaceta no es analista, es un Fujimorista, un juez Fujimorista. Este. Julián Cortés. Tampoco es un periodista que trabajó para Baru Kruger no lo conozco. Electo Ceballos, tampoco lo conozco. O sea, para que ustedes hablen de analista, tiene que ser un analista político, tiene que ser un politólogo. Un, un máster en ciencia política en relaciones internacionales o un doctor en ciencia política. eso es lo que he estudiado yo en relaciones internacionales, en gobierno. No cualquier este, parrillero, porque sale a hablar cosas, ¿no? Y eso es lo que le digo a mis alumnos, ¿no? a los másteres o a los doctores. Ustedes tienen que salir a la televisión porque están usurpando la carrera de ustedes, este, las especializaciones de ustedes, ¿no? ¿Qué opina del pago de por 100 años que tiene que ser efectivo el gobierno? Eso yo lo he denunciado. ¿no? Yo lo he denunciado hace más de 100 meses atrás, ¿no? Que fue un gran robo ese préstamo de mil millones de dólares. Que hizo, este... Vizcarra, ¿no? O sea, ahí se han robado dinero las comisiones que han cobrado ha sido altísima y también la que hizo Castillo con... con este señor, este... Que fue el ministro de Economía. 5 mil millones de dólares, ¿no? o sea, en estos dos gobiernos se han endeudado por 16 mil millones de dólares adicionales. ¿sí? Frank. Todos los congresistas que obedecen a esta constitución, a este documento, digamos, lo hacen por una razón de fuerza, de hecho, de facto, no porque sea jurídicamente legítimo. Son situaciones excepcionales que no solamente en el Perú, ¿no? en muchos países del mundo ha pasado. ¿no? El, el, el problema de la gobernabilidad es un problema de crisis económica y política, la vez. ¿Cómo, ¿Cómo salimos? Tenemos que industrializar al país con tecnología de punta, entrar de frente a la revolución 4G, no a la 3G, no a la 2G. y Tenemos que, eh, este, a la agricultura tenemos que potenciar la tecnología punta con la agricultura que tenemos, hacemos un récord. Tenemos alimentos, independencia alimentaria, no dependemos del trigo, no dependemos de, de ningún país. Con la, con la 4G eh, ubicamos con satélites, ubicamos y equipos sofisticados, ubicamos este reservas petrolíferas, yacimientos petrolíferos que están en la selva. Los explotamos, los llevamos a la refinería de Talara y tenemos independencia energética. Y recuperamos el gas de camisea, no, no necesitamos este, importar. ¿Pero por qué no lo hacemos? ¿Por qué? Porque es un negocio, pues se lo están llevando, nos lo están vendiendo petróleo caro. Estamos regalando nuestro gasto. El, el, el, el dólar va a seguir bajando. Depende de cuánto dure la guerra. Si la guerra dura, el dólar va a seguir bajando. ¿Por qué la juventud cae en masa retórica libertaria? Porque los muchachos no tienen conocimiento, pues son inmaduros. No saben nada de política. Hay que enseñarle la política. Es como, todo, es como toda ideología de fanático, ¿no? Para ver la, el programa de, de Poder Ciudadano, están está los, los 15 puntos de Poder Ciudadano, lean, están en, en mi Facebook, están, están las 15 medidas que, que tomaría de Poder Ciudadano. Claro, con el gas y el petróleo cambia todo. Con el gas tenemos este, fertilizantes, tenemos urea. Y tenemos para toda la sierra. Y no tenemos que depender de nadie. Adelante, si queremos tener este dinero para hacer este obras, irrigaciones, tienen las minas. Vender, vender minerales es lo más fácil, hasta, hasta que se logre industrializar. Compras, compras este, grandes fábricas. socialismo, igual industrialización a nosotros no nos interesa este modelo lo que interesa acá es industrializar al país hay que hacer como los chinos acá ya, nos interesa industrializar y, el, los modelos que podemos tener, ya les he dicho, es un modelo de, de, de, de economía social humanista si ustedes quieren ya, no colectivista porque con, con, el, con el colectivismo, con el socialismo marxista, reducimos nuestras posibilidades con un modelo de economía social humanista abrimos las posibilidades ya fíjense bien algunos piensan por una economía colectivista, socialista, marxista. Eso, eso, eso nos cierra, nos cierra los mercados, nos cierran las posibilidades. O sea, si nos abrimos nosotros, tenemos posibilidades para recibir tecnología de todos los países del mundo. Y nos improvisamos en 20 años y estamos duplicando este, el PIB, como les he dicho, aplicando la fórmula 10 por 7 Los híbridos en el sentido, que hay muchos fanáticos también, ¿no? Híbridos en el sentido aristotélico, no se dejen llevar por esta gente también que es fanática de los antivacunas y toda esta gente, ¿no? Hay que ser racional, señores. Busquen un mínimo de racionalidad. Ya yo les he dicho que el problema de las vacunas es que un gran negocio en los grandes laboratorios farmacéuticos, he mostrado acá, que, que son propiedades de las superpotencias. Y virus, este virus epidemias, van, van a ver, vendrá otras, otras, otras. Lo que tenemos que hacer es tener un sistema de salud potente, gratuito, para que no muera gente que vengan todas las epidemias que hayan este, en la tierra, no va a ser todo, pues, un... una expresión de, de calado, ¿eh? ¿no? Lo que tenemos de derecho, la agenda, la agenda nuestra no es la agenda 2030, 20, la agenda nuestra es industrialización, eliminar la pobreza, desarrollar al país, educar a, educar a los peruanos, insertarlos en la revolución 4G, liquidar la corrupción buscar una mayor igualdad en la distribución de la riqueza, ¿ya? Nuestro problema no es este, el patrimonio homosexual, eso, eso son estupideces. De Castillo no, no, no, no prefiero hablar, señores, porque Castillo ya les he dicho, ya está en, en, en cuenta regresiva. Para mí es indiferente que caiga antes del 28 de julio, que caiga, que caiga en enero, que caiga el otro año. eso Es irrelevante. Lo que tenemos que hacer es prepararnos y organizarnos. ¿Ya? ¿No? Ya. Tenemos los factores de ayudar, claro, industrializarlos, eso lo están, lo están este, exportando, ¿no? los, los grandes negociantes. David Rojas, ya, ya le expliqué la que tenemos que pagar en 1800, y si estamos en deuda, pues, hasta dentro hasta de entre 500 años, ¿no? La deuda externa nuestra más o menos está llegando a los 60 mil millones de dólares. Ya, ya señores, muchas gracias, esta es la Universidad Libre para todos ustedes. Si son inteligentes, como creo que lo son, siempre se aprende algo. Yo aprendí así. Yo ahorita estoy estudiando. Parece mentira, ¿no? Este, mi familia me dice, ¿para qué estudias? Y me dice, si ya sabes todo. Me dice, ¿Qué más puedes saber? No, le digo, el mundo ha cambiado. Estoy entrando a otro conocimiento más profundo, ¿no es cierto?, más complejo. O sea, yo no pierdo, yo no pierdo este la oportunidad, digamos, de, de renovarme, ¿no? de, de, de saber. más Yo no estoy adentrado ¿no? al narcisismo, al leninismo, al magoísmo de que nació en 1848, ¿no es cierto? Hay que ser demasiado corto, ¿no? El mundo cambia. Ese pensamiento, esa teoría era correcta en ese siglo. Pero el mundo ha cambiado. ¿Ya? Uno tiene que adecuarse, ¿no es cierto?, Al nuevo conocimiento. Que sea capitalista, que sea este, comunista, que sea socialista, eso es irrelevante. La ciencia no tiene etiqueta política, ¿no? El G7 se encuentra en el grupo romero, no. El G7 son las potencias, las superpotencias mundiales que les he dicho, Estados Unidos, Alemania, Francia, Japón, Italia, Canadá y Reino Unido. Esos son los dueños del mundo hasta ahora. Esos son los que nos dominan, a todos en América Latina. Esos son los que, los que nos este, fraccionaron a nosotros en, en cerca de 18 repúblicas. ¿no? En una conferencia les voy a explicar por qué Latinoamérica son repúblicas separadas, peleadas. Cerca de 20 repúblicas independientes. ¿Y por qué los Estados Unidos son una sola república federal? donde hay 50 estados. O sea, hay 50 países en Estados Unidos. No, es América del Norte. En América del Sur, 20, 21 países este, separados. Tribus. No, eso fue digitado, ¿no es cierto?, por los ingleses, por la masonería, ¿cuál es? por los Illuminati, para someternos a todos los latinoamericanos. Ya. Y de esta manera ellos podían... Rápidamente, ¿no? Colonizar Argentina, Brasil, Perú, Venezuela, Colombia, Ecuador, Panamá. Y, y, y cuando les interesaba, digamos, colonizar algo más, partían las repúblicas. A Colombia le quitaron todo el estrecho de Panamá y crearon, la, crearon un nuevo país, Panamá. A nosotros, Bolívar, este, el este, nos quitó, digamos, este Ecuador. Partió, este, nos quitó toda la, toda la zona norte, todo lo que es Ecuador ahora. Eh, el mismo Mazón, Bolívar nos quitó, digamos, el alto Perú. creó Bolívar, la, la República de Bolívar. O sea, todo tiene unificación. Estados Unidos le quitó a, te, a México la, a la mitad de su territorio. Todos los estados de California, Nuevo México, Dakota, Oregon, todos esos estados eran parte de la, de, de la República Mexicana. O sea, ellos tenían una visión imperial frente a nosotros, ¿no? A nosotros nos dividieron para hacernos pelearnos y hacernos creer que como repúblicas independientes podíamos nosotros ir al desarrollo. O sea, eso todo fue un plan mundial. No, o, o, este, armado por los, este, por los ingleses y por la logia amazónica de esa época eso les explicaré en otra oportunidad ¿ya? listo señores lean lean lean señores ¿ya? nosotros tenemos este, posibilidad de ser una potencia este, económica tenemos todo lo que nos falta es un liderazgo lo que nos falta es que la el pueblo se eduque, que el pueblo se dé cuenta de la situación. Y mandaremos al basurero, a la historia, a toda esta clase política, señores, a todos estos políticos que pertenecen al pasado, con la fuerza de, de la mayoría de la población. Porque esa es la única salida. Lo dejo, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Abrazos totales.